GRTV Plus de y los cantores de Valladolid. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Y nosotros estamos de fiesta esta noche celebrando la llegada de la Navidad a nuestros estudios. Muchas felicidades a todos los que nos sintonizan. Soy José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos nocturnos de Wow Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de la Lotería Electrónica para hoy martes 6 de diciembre del 2022. Los sorteos de esta noche serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Faran Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en el estudio. Que todavía no has realizado tus jugadas. Bueno, es momento de jugar. Mañana loto Cash tiene un acumulado de 570 mil dólares y te lo puedes llevar en un solo pago. Al igual que la doble revancha que está en 485 mil dólares.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 Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar Este es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo Para ganar premios secundarios Y de esta manera le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy Y vamos a ver cuál es el número que puede cambiar tu suerte Adelante El número ganador en el Wild Ball es tanto como el número 4 El número 4 Damos paso ahora al sorteo de Pega 2 Nuevamente, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número. 1. Segundo número? 2. Los números ganadores en el pega 2 son 1 2, repito, 1 2. El 12 continuamos ahora con el pega 3. Adelante. Primer número. 5. Segundo número? 4. Tercer número. Cuatro. Los números ganadores en el Pega 3 son 5, 4, 4 y 544. Y finalizamos los sorteos de la noche de hoy con el Pega 4, donde sin duda alguna usted tiene otra oportunidad de ganar. Adelante, primer número. Tres. Segundo número. Cuatro. Tercer número. Ocho. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es tanto como el número 7. Los números ganadores, escucha bien, son 3, 4, 8, 7, 34, 87. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Muchas felicidades a todos los ganadores. No olviden visitar la página oficial de Loterías de Puerto Rico.fr.gov para más información. Nos esperamos mañana miércoles para los sorteos de las 2 de la tarde. Nuevamente, gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche.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 Autoridades hacen nuevo llamado a la precaución ante peligrosas condiciones en el mar. Advierten, oleaje podría llegar a los 10 pies. Proyecto Cameral evalúa crear más protecciones para pacientes de salud mental. Municipio de San Juan adquiere 40 cámaras corporales para agentes municipales. Y regresa a la festividad de los Reyes de Juanadías. Retoma sus actividades regulares y anuncian visita al Vaticano. Marruecos sorprende a España en penales. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas a continuación en esta edición que comienza... ¡Ahora! Amigos televidentes, durante esta semana las condiciones marítimas no están aptas para bañistas ni para pequeñas embarcaciones, por lo que han sido emitidos varios avisos. Mayra Acevedo se encuentra con el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, para explicar lo que ocurre y hasta cuándo estarán en efecto los avisos. Mayra, adelante. David, y eso significa que el público y los visitantes tienen que estar bien alertas a las condiciones del tiempo, por eso me acompaña Ernesto Morales, el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Metrología, que, pues, ...hay que recalcar el mensaje de la peligrosidad... ...¿por qué es tan peligrosas las costas? Mira, esto comenzó ya desde el domingo... ...hemos tenido una marejada significativa... Fuera de lo normal, ¿no? No, es dentro de la norma... Eh, la, ...la temporada comienza en noviembre... ¿verdad? ...y se extiende hasta por lo menos marzo, abril... ...pero estas primeras eh, marejadas... ...siempre pues, nos cogen de sorpresa... O, ...o nos llaman demasiado la atención... ...y pues estas como tal... Eh, Comenzó a afectarnos el domingo y se ha extendido esta baja presión que está generando esta marejada se encuentra en el medio del Atlántico y se va a mantener ahí por varios días, por lo tanto generando marejada e intensificándose esta baja presión. Eso quiere decir que las marejadas que se esperan para el, el jueves en la noche el viernes de madrugada van a ser sobre 10 pies. ...y esto podría estar eh, causando olas rompientes cerca de los 20 pies. Eso no es malo para los nautas y también para la erosión costera. Es correcto. No solamente erosión costera, sino también vamos a tener inundaciones costeras... ...en las áreas que son más propensas, ¿verdad? El último troll y las varias carreteras que están a lo largo de la costa norte. Estas regiones sí van a haber problemas de inundaciones costeras... ...y también eh, ya comenzó la temporada de turismo eh, verdad, en Puerto Rico...